Doctor, eh, sobre este llamado que se queda sin efecto, el llamado a paro convocado. Bien, eh, para el día de hoy, miércoles 6 y mañana jueves 7, teníamos el Colegio Médico Pautado un paro de labores, eh, tanto a nivel público como privado, eh, buscando la resolución o la solución a varios eh, inconvenientes existentes. Porque a nivel privado tenemos el trastorno de las desvinculaciones de muchos médicos, la desvinculación de muchos empleados del sector salud eh, que no califican para desvincular, así como también el, la, el mejoramiento de los servicios hospitalarios. Y a nivel privado teníamos el paro contra o continuábamos con el paro a las ARS en la lucha que llevamos contra ellos, pero en el día de anoche, de ayer en la noche, nuestro presidente Waldo Ayer Suero sostuvo una reunión con el ministro de Trabajo, con el señor de Campos, en la cual acordaron una nueva reunión para el día de hoy para ver si se llega ya a unos acuerdos eh, que sean valederos para ambas partes. Por lo que estamos ahora, hemos suspendido ya este llamado a paro y esperamos ...que esta conversación, esta reunión que se va a sostener con el Ministro de Trabajo... ...pueda llegar a una buena lis y que se resuelva todas la, las peticiones que estamos solicitando. Doctor, en otro orden, muchas denuncias del de Hospital San Vicente de Pablo... ...algunos médicos han establecido que no hay material de apoyo, que no hay insumos. Bien, eh, correctamente. Aquí en el Hospital San Vicente tenemos el problema... ...de que muchas veces, casi todos los fines de semana...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 para, de, para llegar a un, una manera rápida de que puedan seguir supliendo eh, como tal se hacía antes. Y otra cosa, la ciudadanía que no tiene, que por favor no tienen por qué estar eh, enfrentando a los médicos cuando estamos tratando de dar lo más por lo menos en los, en los hospitales.